Si yo buscándote Creo que así te encontré Con tu sonrisa me elevé Pero me la llevé leve Porque siempre subo el nivel Mami, tú tienes todo ese poder También quiero de ese corte Dime qué tú vas a hacer Hija de Lucifer Siempre enamorándome con ese poder Baby, dime qué es lo que es. Dime qué vamos a hacer Que tú tienes toda la aperto. sé Me enamoré de esa mujer no sé qué yo tengo que hacer para que seas mi mujer. Tiene todo lo que me gusta. Mira que tú disfrutas mientras yo me perdón tu mirada. En tu mirada. Siempre llegué a la cima. Tenía amor en orden, pero la ley no siguió. Siempre salimos de ese hoyo: tú y yo, tú y yo, to, to, to. Habla al doctor que quiero un más percose, mami que yo no sé. hacer y deshacer mira que yo voy a enloquecer cada vez que te vuelvo a ver dime si esta noche te voy a tener mujer hey, mira conversa choguchi también te quiero dar con mi pussy al que te tire dile que no que no le investigue que me venga a ver